Por si ustedes no se han dado cuenta, el video que acabamos de ver, pues se trata de un fallo en la realidad o un efecto Mandela. Este se está haciendo muy viral en TikTok y me lo han mandado para ver si podemos descubrir cuál es la verdad de este. Vamos a ver el video. <coughs> El video trata sobre un hombre que tiene un libro sobre una caricatura de ositos. Este libro al entrar a una habitación cambia el nombre del apellido de los ositos y cuando sale vuelve a cambiar cambia una letra cambia la letra a por la letra e vamos a verlo con detenimiento y then back out here. Normal. Yeah. What the fuck. Ajá. Uh -huh. ya yeah. Él explica precisamente que en esta habitación hay un portal dimensional, un portal que hace que el efecto Mandela suceda. Y es por esta falla en la realidad que podemos ver que el título del libro cambia al salir o entrar de la habitación. Es un video impactante. ¿De verdad sucederán este tipo de cosas? ¿De verdad estaremos ante un fallo en la realidad? ¿Habrá abierto un portal este hombre en su habitación y es por eso que el libro cambia ante nuestros ojos? Muchas personas en TikTok están creyendo que esto es verdad. Sin embargo... Investigando más, pude descubrir algo. En la investigación descubrí que este video fue subido por un usuario en YouTube hace un año. De ahí se tomó este video y fue subido recientemente a TikTok, que es donde se está volviendo viral. Pero este video no tiene un año, tiene mucho más. Y es uno de los videos creados por el usuario Funky Fathead este hombre había mencionado que dentro de su habitación había formado una puerta dimensional convergiendo dos frecuencias diferentes por medio de un dispositivo y el video se volvió bastante viral, recuerdo que en aquel tiempo incluso Dross hizo un video al respecto en este video vemos cómo el dispositivo se encuentra en la cama y se abre un portal dimensional sobre esta sin embargo, este video resultó ser falso. Aquí podemos ver cómo se realizó esta animación por medio de un programa, que en este caso era After Effects. Por lo tanto, los videos de Funky Fathead eran en realidad falsos. Todos los videos que realizó sobre este tipo de fallos en la realidad o Efecto Mandela eran creados por After Effects. Entonces, por lo tanto, el video del efecto Mandela del libro que cambia el título debe ser igualmente falso. Este usuario terminó desapareciendo de YouTube y sus videos también. Algunos fueron guardados y son los que se han vuelto a subir. Pero este usuario lo único que hacía era animaciones con After Effects. Así que ahora lo saben por si ustedes han visto este video de un fallo en la realidad con este libro en TikTok pues deben de saber que es falso y que todos aquellos que crean que es verdadero, por favor, compártanles este video para que no terminen siendo engañados. Recuerden que aquí todos los días les subo un video nuevo para que lo analicemos, para que lo investiguemos y veamos cuál es la verdad detrás de todos estos videos que circulan en redes sociales. Mi nombre es Oxla Castro recuerden que me pueden mandar sus evidencias paranormales a mi WhatsApp o a mi correo oxlacoficial.com. Nos vemos hasta el día de mañana. Suscríbanse y síganme en todas mis redes sociales.